Enseña a tus hijos el saludable hábito de limpiarse los dientes. Evitarás problemas de dientes y encías y es un hábito que debe comenzarse desde pequeños. Divide la boca en cuatro cuadrantes, haciendo una cruz para no olvidarte ninguna zona. Aplica una pequeña cantidad de pasta de dientes. Demasiada pasta no es necesaria y puede ser molesta al hacer mucha espuma en la boca. Empieza por la parte de arriba, cepillando la cara externa de los dientes, de arriba a abajo, colocando el cepillo perpendicular a los dientes y ligeramente inclinado hacia la encía. Limpia diente a diente, desde la encía hacia el diente. Cepillaremos la cara interna de los dientes de la misma forma. Y por último, la parte del diente con la que masticamos, cepillando adelante y hacia atrás. Repetiremos el proceso en los diferentes cuadrantes. También podemos utilizar un cepillo de dientes eléctrico. Termina cepillando la lengua, arrastrando de atrás hacia adelante. La seda dental y los enjuagues son complementarios al cepillado y pueden servir de ayuda para eliminar la placa bacteriana que se encuentra entre los dientes y no se accede con el cepillado. El cepillo debe estar limpio, en buen estado y se recomienda su cambio cada tres meses. Revise su boca con el dentista una vez al año. Intenta evitar las chucherías y los dulces. Y recuerda, una boca sana es síntoma de una buena salud.